que más me conviene. Amén. Liberalísimo Señor y Dios de todo lo creado, que con tu altísima providencia repartes los tesoros que encierras en tus manos, yo te ofrezco los méritos de tu agradecido mártir San Blas, que preso en la cárcel aceptó la limosna de la pobre viuda, ofreciendo favorecer a los que celebran tu memoria a ejemplo de tu hijo Jesucristo que agradecido al obsequio de las hermanas de Lázaro llenó la casa de bendiciones consolándolas en su aflicción y te suplico sea yo agradecido a tus favores para que empleándome en hacer bien a los pobres y necesitados reciba de tu mano el galardón de los tesoros del cielo